Y en el plano internacional, siguiendo con esa onda, esta semana este, se divulgaron algunos audios, o mejor dicho, lo tiene el gobierno turco, de la muerte de aquel periodista Hamad Khashoggi, que Kasoghi. lo mataron, eh, eh, árabe, lo mataron... Los de Arabia Saudita. De Arabia Saudita, sí, y, y lo mataron dentro del consulado de Arabia Saudita en Turquía, y en el audio sale donde los matones le dicen, no, mira, yo soy especialista en decuatizar. O sea, lo, lo aterrorizaron. aterrorizaron. Lo aterrorizaron. Primero. Primero lo aterrorizaron, Lo atormentaron sí. psicológicamente. Lo psicológicamente. Para psicológico. que pidiera cacao. Para que pidiera cacao, Sí. Eh, sí, digo no. yo, para que pidiera sí, cacao, y, por lo menos. No, porque usted puede estar la O por lo que... menos para que sintiera la tortura psicológica que representa para una persona que está en, en manos del verdugo, del enemigo. A su vez. Para que sintiera. Y él lo que le decía era. Además, Recordemos que eso son mercenarios. Él lo que le decía, era, además, de que que eh, que le decía era. Mi esposa está ahí en el frente. Se y va Sabe de, que yo claro, que estoy aquí. Sí, que no, no, no, Recordemos, no recordemos que esos son mercenarios. Lo drogaron. Es que esos son mercenarios. metieron pagados. Que, ya Profesionales sabes. de esa Profesionales, ignominia sí. de ser... ¿No? Son, son sicarios. de ser Sí, son sicarios, y casi, y casi sociópata. Al servicio... Sociópata porque no experimentan dolor. Al servicio de regímenes no, totalitarios. No, cortándole una daga, cortándole un miembro no, a una eso, eso gente. Eso no, al servicio no, no de regímenes sociópata. totalitarios. Por cierto, en Entonces Arabia Saudita. Estados, Estados Unidos no. está defendiendo y eso. Y al está defendiendo Estados Unidos, claro. Defendiendo Arabia Saudita. Por cierto que eh, uno o sea, ya no dije. el asesinato porque ellos como que lo cuestionaron ellos lo cuestionaron bueno, no, no le quedó principio. de otra sí no le quedó de otra presión sí. fue tan sí. evidente que no quedó de otra sin embargo sin embargo aún conociendo la naturaleza troglodita autocrática confesional del, régimen, del régimen, de, régimen saudí de Arabia Saudita de quienes dirigen Arabia Saudita son aliados ahora es el aliado incluso le está mandando armas Vi en la prensa, de sí, León que le está porque... armando a Arabia Saudita, sí. porque ellos, como decían de carambola, están tratando de golpear a Irán. Sí, pero ¿verdad? ¿tú, tú, sabes Dema... lo, tú sabes lo que han logrado con eso, que ahora los turcos son una especie de aliados de los rusos. Sí, sí, de los rusos. Sí, Han aliado a los sí, rusos. Sí, sí. Y, y, y aparte de eso, tú viste... Y Turquía es una potencia militar no, una en Una potencia zona? militar. Sí, sí. Pero aparte de... Al eso, igual Chino que Isito, Irán, que es una potencia eh, regional. El ahí grupo también. yemeníes, eh, eh, eh, a, a través de drones, eh, incendiaron la refinería más grande del mundo, la de Aranco, que queda en Arabia Saudita, sí, sí, sí. que hizo que el petróleo se, se subiera... En un 14% de un viaje, porque la producción de petróleo en Arabia Saudita se ha reducido a más de un 50% hasta tal punto que Donald Trump planteó liberar las reservas de petróleo de Estados Unidos. Parte de las reservas. Parte de las reservas. Sí. Estratégica. estratégicas Que yo que, no le ponía la mano, que no le ponía la mano a, por nada. Ese, ese es un tipo indescifrable. Sí. Sí. Indecifrable. Porque eso no lo había hecho ningún gobierno. Ningún un, gobierno. De 20, de, del 70 para acá, que fue que yo... Eh, sí. Con la crisis petrolera sí, aquella, es que. Sí, eh, Pusieron sí. reserva Exactamente. Nadie, habla, este Nadie hombre, toca eso Pero este hombre, este hombre es, sí, indescifrable. Es, es indescifrable Es ¿Eh? sí. Y déjenme decirle algo <risas> Ahora que Chino habla de indecifrable, En política exterior Él ha cometido mucho hierro E incluso le, le renunció John Bolton El asesor de seguridad nacional En contradicción con la política Que Donald Trump a nivel exterior que está poniendo a Estados Unidos a la defensiva respecto cree, a cree China. Creen los halcones. Creen los halcones, sí. exactamente. Creen los halcones. Sin embargo, para el americano blanco, para el americano que ha visto renacer... No, con la que fue el sector que llevó a Trump. Que a Trump. fue el sector que llevó a Trump. Ellos están contentos. No, claro, es porque ese es el sector de ultranacionalismo. ¿Tú sabes dónde está regresando ¿Ese él? Ese es el ultranacionalismo. ¿Tú sabes dónde está regresando él? Porque eso es lo que está... Porque a veces la gente, oye qué pasa, Estados Unidos se hizo grande en principio desde el fortalecimiento del llamado mercado, mercado nacional. nacional. Claro, sí, claro. Desarrolló la industria desde el oro, ¿verdad? Eh, la petroquímica, eh, las invenciones, fortaleció. Y entonces eh, creó un mercado nacional, creó la capacidad para que los obreros los trabajadores, los profesionales ganaran lo suficiente sí. de tal manera que ellos fueran los responsables del dinamismo de la economía norteamericana. Claro, que es lo que los chinos están haciendo. Exacto. Pues China había dependido en su expansión económica del mercado exterior. Sí, Ahora ya, está fortaleciendo su producción nacional. Entonces, claro. ese proceso que de alguna manera desdibuja o desdice de lo que es la trayectoria después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, en su afán de definirse como imperialismo norteamericano, entonces implicó todas las aventuras guerreristas que el imperialismo puso en marcha, precisamente porque ya el mercado nacional de los Estados Unidos estaba muy por debajo de la capacidad de producción de su economía y por tanto precisaban de nuevos mercados. Así es para poder colocar la cantidad de mercancía que ya el mercado norteamericano no podía consumir. Así es. Eso. Porque eso es lo que Lenin definió como imperialismo. Como imperialismo cuando Ahora, tú exportas capitales Donald, fuera Trump, de tu Donald Trump está desdiciendo de esa tendencia natural e histórica del imperialismo. Sí, lo está desdiciendo. Entonces. Está contradiciendo esa... Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque Donald Trump es un hombre neoconservador y es racista, es xenófobo, ¿verdad?, y por tanto es antiinmigrante. anti-inmigrante, a esos sectores conservadores y xenófobos, el gobierno de Donald Trump le resulta más atractivo, claro, mucho los más que el gobierno de los demócratas. Claro, claro. claro. Eso fue y sector, hasta de los propios republicanos anteriores, exactamente. ese fue el sector xenófobo los... y ultranacionalista que lo llevó al poder. Pero además, sí. hay una pata de la política internacional norteamericana los... que es mejor que la que empleara el propio Obama y los propios demócratas. Porque en los gobiernos de Clinton no fue que se produjeron las grandes invasiones norteamericanas. Y en, y, y en Obama también. Y en el gobierno de Obama. Sí. Y en el de Obama. La llamada primavera árabe. En ese eh, momento fue. El primavera árabe, O sea, sí. Donald sí. Trump ha gastado mucho más en armamentismo que lo que gastó Obama. Así es. Sin embargo, cuando Obama, eh, eh, eh, este tiene una política anti -inmigrante ultra radical, eh, sí, pero eh, Obama deportó más inmigrantes que Donald Trump. Sí, definitivamente. Tres millones y, y sí, medio. También. Sí, también. O sea, que estamos abordando este tema de la política internacional, vinculado naturalmente a partir del elemento que introdujo Marx, de la situación de que Turquía está siendo ganada por Rusia y naturalmente por China. Porque hay un término, un concepto en historia que se llama geopolítica, que la gente lo menciona, que es la articulación de la geografía humana ¿verdad? y la geografía física. O sea, la articulación de la geografía humana y de la geografía física es lo que crea el concepto de geopolítica. De geopolítica. Y la geopolítica no es más que la disputa que en determinadas zona del mundo, por intereses económicos, experimentan las grandes... Potencias mundiales. ¿Cómo se mueve el ajedrez? Exactamente. Entonces, pues, la situación de la geopolítica. En, en, zona. en la zona de Arabia Saudita. Entonces, esa contradicción. Con el problema de Yemen. Sí. Y ahora con. No, y con Irán. Y con Irán. Esa contradicción. Y con Turquía. Agudizada con Irán. ¿eh? Exactamente. Y esas sanciones a Irán, al Banco Nacional de Irán. O sea, Estados Unidos está jugando con fuego. Está jugando con fuego. Porque sí. se cree que en todo momento, y ahí es que, eh, que, que llega entonces. Ese nivel de ambición, ese nivel de ambición. Porque el de poder, control de los territorios. De creer que donde quieras se pueden meter. El control de los territorios. En consecuencia. El control de los territorios y de lo que hay en los territorios es la piedra de toque. Es el sustrato, es la base fundamental de la política expansionista y guerrerista. De lo que Lenin, como nadie lo hizo, definió como el imperialismo. Pero hay